Scooby-Doo scooby Yo nunca utilizo la granada, tío, no sé, no me sirve Mira, le tiró una... le tiró una aquí a uno y no le ha hecho nada Mira, mira, le acabo de tirar otra Mira, mira, nada Con nada, voy a morir porque... porque... Tiro... Para Leopardo 3, 4. Muerto uno ¡Madre mía, tú! ¡La pinta, la pinta! es oh, falso! La gente es muy tryhard, tío. ¡Ay, no! ¡Prendernos! No. ¡Ay, tú, garacha! ¿Todo en la parda? ¡Estás solo, eh! ¡Mamme, que sirve de falta! muerto? Sí, me ha matado un pavo. No vale, voy a enriquecer. No Vale, voy un No Vale, vale, ¿Este No Voy para allá, a ver si puedo. Voy. No, ya está, está arreglado el bus. ¿Todos? Sí. Se ¿Sí supone. A muerte. Sí que es verdad que está arreglado, no se puede pasar. Porque si te das cuenta de que me ha tardado tanto, pues porque no es Win, bro Win GG